Muy buenos días de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un solo ejercicio ¿Qué ejercicio voy a hacer? Voy a hacer el Mountain climber, Un ejercicio eficaz para el abdomen, para volverlo bien definido Claro, con una sana y correcta alimentación y estos ejercicios te ayudarán El día de hoy voy a hacer solamente 100 Mountain climbers. Voy a hacer eh, al menos dos series de, de 50 Tú a casa puedes hacer dos series de 30, 40 todo depende de tu, tu capacidad física, este ejercicio es, eh, es efectivo, a mí me gusta mucho vamos a, a corregir algo, cuando yo haga el, el mountain climber vamos a alzar poco los pies, vamos a hacer esto, uno, dos, doblo, doblando, doblando doblando esto, doblando, sin estar alzando tanto el pie porque si alzo mucho el pie, estoy consumiendo mucha energía y no hago bien la escalada mountain climber escalando ta ta ta ta ta vamos a hacer 100 vamos a iniciar pero yo el día de hoy yo el día de hoy voy a voy a, voy a hacer un poquito voy a ponerle un poquito de resistencia porté mi mi chaleco mi chaleco mi gilet con peso así así voy a sentir más <ríe> más resistencia pero si tú no tienes un, un chaleco no te preocupes puedes coger eh, un morral un zaino y lo y lo y lo llena de muchos artículos así también tú lo hace y le mete un poquito de resistencia Este ejercicio como dije primero Es bueno para el abdomen Claro, también trabajamos los brazos Un poquito la pierna Pero el, el grupo principal Toda esta parte del core Ok, vamos a iniciar con Voy a colocar mi Mi, mi, mi Mi Mi, mi, mi, gilet, mi gilet, mi gilet, mi gilet, mi gilet O mi chaleco O el signo en italiano eh. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Después dejar dejarme tu comentario, Pablo. Ese ejercicio que tú haces es muy es duro, es fácil. Queremos algo diverso. Ayuda, tú me ayudas a, a salir adelante. Ok, ok, ok, ok. Vamos a hacer nuestra, nuestra primera 100 mountain climb. Vamos a escalar. Ok, prepárate, prepárate. Ok, ya yo sonó Estoy pronto, estoy listo. 100, 100, 100, 100. Ok, prende un poquito de aire, aire y se va. 3, 2, 1 e inicia. Posiciones, posiciones. Brazos a la medida, medida de los hombros, de los hombros, de los hombros. Cuerpo derecho, miro de frente. Se va, y se va. Sin alzar tanto los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nueve, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, nuestras primeras 50, <ríe> se siente, se siente la escalada, ¿no? se siente y con este peso todavía mayor, eh, hidratemos un poquito, no hidratación, nuestros primeros 100 mountain climbers como dije primero tú acaso haces tres series de 30 de 40 de 50 ok muy bien muy bien vamos con nuestra próxima 50 50 prepárate 3 2 vamos a cambiar de lado, Sí. 3, 2, 1, inicia, mira las posiciones, mira las posiciones derechito, miro de frente, sin alzar mucho la punta de los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8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 cinco más ah, ah, ok ah, ah, ah. hicimos nuestro nuestra 100 primera mountain climber un ejercicio para el abdomen para que no abdomen no olviden de, de de de hacer también ejercicio aeróbico porque esto ejercicio aeróbico y una sana correcta alimentación y si tú eres constante, vas a ver grandes resultados. Te lo digo yo, que yo soy una persona constante. Al menos tres veces a la semana me entreno. Gracias a todas las personas que han guardado, que han mirado este canal. Si todavía no te he escrito, inscríbete a eso. Ahora, de corazón, Juan Pablo.